Saludos mis apreciados hermanos y amigos que nos damos cita en esta escuela de discipulado. Alabamos el nombre de nuestro Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y durante día tras día nos hemos capacitado, hemos aprendido en esta escuela los métodos correctos para cumplir nuestra misión. Y hoy vamos a hablar de un tema de importancia para nosotros y es llamado el evangelismo público. Y a mí me gustaría entonces iniciar con dos definiciones. La número uno dice que el evangelismo público es el proceso de ganar personas para Cristo guiándolas a una experiencia transformadora con Dios que las convierta en discípulos responsables y las prepare para el encuentro con Jesús Jesús. Es decir, el evangelismo público tiene como responsabilidad ganar a otras personas para Cristo, pero de una manera que las que se ganen sean responsables, se conviertan en discípulos para Jesús. El segundo concepto dice que es la proclamación de las buenas nuevas, en un lugar amplio, con más de tres personas, llevándola a tomar una decisión por Cristo por medio del bautismo. Entendiendo estos conceptos acerca del evangelismo público, me gustaría que usted dirigiera su mirada a lo que evento de los últimos días dice en la página 121. Y me gustaría entonces que usted repitiera conmigo, hágalo, a ver, a la cuenta de tres, uno, dos y tres, en preparación para la venida de nuestro Señor, Hemos de hacer una gran obra en las grandes ciudades Tenemos que presentar un solemne testimonio en esos grandes centros En, este, en esta porción de lo que la sierva del Señor dice en eventos los últimos días Nos incentiva a nosotros a proclamar el mensaje en las grandes ciudades Convirtiendo entonces en lo que se conoce como evangelismo público Ahora Usted pudiera pensar, Pastor, ¿pero qué finalidad tiene el evangelismo público? Y a mí me gustaría mencionarle cuatro finalidades. Número uno, el evangelismo público reaviva la iglesia. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo cuando he hecho evangelismo público veo que la iglesia cambia. La iglesia es diferente, la iglesia empieza a hacer las cosas mejor. La iglesia se reaviva, la iglesia canta, la iglesia moviliza a las personas Porque el evangelismo público reaviva a la iglesia La segunda finalidad que tiene el evangelismo público es buscar a aquellos que están alejados Es decir, cuando usted hace evangelismo público Usted busca a aquellos que un día decidieron entregar su corazón a Jesús Pero que ya no están y eso es lo que nosotros conocemos como aquellas personas que están alejadas. Y el evangelismo público tiene la finalidad de poder atraerlos nuevamente a Cristo Jesús. La finalidad número tres del evangelismo público es ganar nuevas almas a Cristo por medio del bautismo. Es decir, en un evangelismo público donde tú haces o donde su iglesia lo realiza y lo practica, Debe existir personas que entreguen su corazón a Jesús a través del bautismo. Eso es una de las finalidades del evangelismo público. Una cuarta finalidad del evangelismo público es captar nuevos intereses. ¿Por qué? Porque viene gente nueva a nuestra iglesia que no es, que, que, no es, que fue un día adventista y ya no es, que no son personas que van a bautizarse sino personas que estarán por primera vez escuchando el mensaje y entonces se convierte en un interesado el cual la iglesia debe tener como finalidad el poder atenderlo. Entonces recuerda las cuatro finalidades del evangelismo público y vamos a repetirlo. Número uno, reavivar la iglesia. Número dos, buscar a aquellos que están alejados. Número tres, ganar nuevas almas por medio del bautismo. Y número cuatro, captar nuevos intereses. Pero existe una preparación para el evangelismo público. Y existen tres tipos de preparación que a mí me gustaría compartirla con ustedes. La preparación número uno es una preparación a la iglesia. Una preparación espiritual de la iglesia. Número dos. Una preparación del terreno y número tres, una preparación espiritual del predicador. Entonces vamos a tratar de desarrollar cómo es eso que debe existir una preparación espiritual de la iglesia y cómo se prepara la iglesia para este evangelismo público. Y a mí me gustaría entonces empezar a desarrollar con ustedes unas seis eh, cosas eh, o seis ítems um, los cuales nos van a ayudar a tener una preparación de la iglesia. Número uno, lo primero que usted debe hacer siendo un dirigente de su iglesia y si no lo es también es orar. Tener un plan de oración. La comisión de oración debe empezar a trabajar antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña. Porque nosotros entendemos que la oración es el medio poderoso que tiene el cristiano para romper cualquier barrera, porque entendemos que la oración mueve montaña. Y yo quiero decirles a ustedes, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, que si usted quiere tener un evangelismo exitoso, usted necesita tener una comisión de oración, un plan de oración donde, eh, lee, donde ore antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña acá en Centro Norte nosotros tenemos un plan maravilloso llamado el 717 donde oramos a las 7 de la mañana a la 1 p.m. y a las 7 p.m. Lo segundo que usted va a hacer para preparar a la iglesia es realizar un ayuno sí, como muy bien usted lo está escuchando algunas personas dirán pastor ayuno Sí, usted puede hacer un ayuno de alimento, un ayuno de tecnología, un ayuno de deporte, es decir, hacer un ayuno el cual le permita a ustedes prepararse espiritualmente para la campaña. El ter la tercera preparación que usted va a realizar es una vigilia. Sí, la vigilia nos permite a nosotros orar, nos permiten estudiar, nos permiten a nosotros estar en el espíritu, el cual nos llevará a cada uno de nosotros a tener un mejor funcionamiento en nuestra campaña. La preparación número cuatro que es bien importante para nosotros es nombrar las comisiones. Escuche bien, nombrar las comisiones. Si usted como dirigente como eh, pastor de iglesia, como anciano, como líder de grupo pequeño, no nombra las comisiones. Entonces nadie se hará responsable de las cosas en la iglesia durante el evangelismo, el evangelismo público. ¿Saben por qué? Porque entonces alguien va a decir, bueno, eso no me toca a mí. Pero en cuanto se nombra las comisiones, hacemos algo interesante y es que involucramos a la iglesia y ellos entonces están preparados y no se les toma por sorpresa. Entonces estas cuatro cosas nos llevarán a que la iglesia pueda respirar con meses, con semanas, con días, con horas de anticipación a la campaña. Es decir, no le agarre de sorpresa. Usted sabe lo malo que es llegar a una iglesia donde usted es el predicador y de repente la gente le pregunta, ¿y qué hace usted aquí? Y usted entonces dice, no, yo vengo a una campaña. Y entonces la iglesia le dice, no, pero no estamos preparados. Ah, por eso nosotros necesitamos realizar una preparación. ¿Y saben ustedes cuál es la diferencia entre un ejército y una turba? No es otra cosa sino la organización. Si tú quieres tener un evangelismo público efectivo, necesitas preparar a la iglesia. La segunda preparación que debemos nosotros hacer es la preparación del terreno. Y para ello, mis apreciados, nosotros necesitamos contar con una lista de interesados. Hace un tiempo atrás nosotros empezamos a lanzar la red, un programa que la Unión Venezolana Occidental sacó para poder ayudarnos a nosotros a tener nuevos intereses. Y aquí en Centro Norte se ha hecho algo rutinario. Nosotros cada 15, cada 21 días, cada mes lanzamos la red porque no queremos quedarnos sin personas interesadas. La segunda, la segunda preparación con respecto al terreno es tener grupos pequeños que estén activos y eso se debe hacer con anticipación, no es que vamos a preparar los grupos pequeños, no es que vamos a activar los grupos pequeños una semana antes de la campaña, los grupos pequeños aquí en Venezuela Occidental ya son parte de nuestra vida. Ya los grupos pequeños son un estilo de vida para el adventista en Venezuela occidental. Es por eso que nosotros para poder tener un evangelismo público efectivo necesitamos tener los grupos pequeños activos. Número 3. Nosotros necesitamos realizar actividades comunitarias en el lugar donde vamos a hacer la campaña. Eso nos permite a nosotros... Tener un mayor alcance con nuestros amigos y que los amigos nos vean como aquellos que primero quisimos hacerle el bien y luego, y luego lo estamos llamando para seguir a Jesús. Número cuatro, nosotros necesitamos tener una buena publicidad: es decir, si usted quiere saber lo que va a ser su campaña, usted tiene que. Perifonear, hacer panfletos. usted tiene que hacer invitaciones, usted tiene que hacer que la gente que está alrededor del lugar donde se va a hacer la campaña sepa lo que va a existir en ese lugar y en esa fecha. No es posible que la gente no se entere, la gente debe conocer que definitivamente va a existir una campaña de tal fecha a tal fecha. Y eso permitirá que el evangelismo público pueda ser más efectivo. Número 5. Usted necesita acondicionar, escuche bien, acondicionar el lugar. Usted sabe lo que significa ir a predicar en un lugar donde realmente no se tenga el lugar acondicionado. Entonces las cosas no salen bien. Por eso usted necesita acondicionar el lugar. Y acondicionar el lugar significa decorarlo, limpiarlo, es decir, tener todo preparado para esa campaña. Y número 6, en la preparación del terreno, nosotros necesitamos tener un programa establecido para la campaña. Eso nos ayudará a evitar la improvisación. Si usted tiene un programa... Para la campaña, estoy seguro de que usted tendrá éxito rotundo. Ahora, ya hemos visto la preparación de la iglesia, hemos visto la preparación del terreno y ahora nos toca un punto importante y es la preparación del predicador. Sí, porque yo considerar, consideraría que que un 50, bueno, 50% no, un 25% lo tiene la iglesia, un 25% lo tiene el predicador y un 50% lo tiene eh, el poder de nuestro Dios. Aunque Dios es quien se encarga de llamar así a las personas y está más interesado que nosotros, Él espera una cooperación de parte de nosotros los humanos. Por eso el predicador Debe prepararse de la mejor manera. Lo primero que debe hacer el predicador es tener una relación íntima y estrecha con nuestro Dios. Usted necesita relacionarse con ese Dios que va a predicar. Usted no puede predicar a un Dios que usted no conoce, que usted no se relaciona. Por eso usted necesita como predicador tener una relación íntima y estrecha con nuestro Dios, lo segundo que debe hacer el predicador es tener listos sus sermones. No venga usted con ese cuento a decir, no, no voy a salir porque voy a preparar mis sermones. No, si a usted lo invitan, usted tiene que ya tener preparados sus sermones, porque usted va a dedicar esa semana, ese, esos, esos 15 días, ese mes, no sé el tiempo que se le esté invitando para la campaña, usted lo está dedicando para el Señor, usted no venga con eso de que no, ahora sí voy a prepararlo, usted tiene una preparación anticipada número tres usted debe prepararse físicamente, mentalmente y espiritualmente esto es importante porque hay predicadores que piensan que van a ser tratados como reyes pero a veces nos toca otra cosa, pero nosotros necesitamos aprendernos a preparar física, mental y espiritualmente. Número 4. Usted debe convenir en la, en la visitación y usted debe procurar, mis apreciados, que su visitación sea algo especial entre ustedes. Además de eso, usted debe convertirse en una bendición en el lugar donde usted se encuentra. Que la gente pueda decir qué lástima que se va, que la gente pueda decir, oye, lo vamos a extrañar, porque de esa forma usted ha cumplido el mensaje. Ahora quiero brindarte algunos consejos que te van a servir en el evangelismo Público y especialmente para aquellos que van a ser predicadores Número uno, dependa de Dios y no de sus capacidades No crea usted que tiene el don de hablar. No crea usted que, que, que sabe mucho de oratoria. Dependa de Dios y eso le dará éxito a usted Número dos, no se crea que sabe más que los demás No, usted llegue a su iglesia de manera humilde y entienda que usted es solamente un instrumento de Dios en ese lugar. Número tres. No discuta con los hermanos. No se ponga a creer de que usted eh, va a resolver una situación. Usted llegó a ese lugar para hacer evangelismo. Y el cielo lo llamó a usted para ganar a otros para Cristo Jesús. Número cuatro. Despida a las personas con un buen apretón de mano. Y eso le permitirá a usted... Entonces interactuar con las personas Número 5 Predique con la mejor ropa Con lo que usted tenga Y debe adecuarse al lugar donde usted va a predicar Y esto es importante mis apreciados Porque nosotros no podemos dar pena Nosotros necesitamos demostrar que somos los embajadores de Cristo En la iglesia donde estamos predicando Número 6 Acuerde, Acuérdenos, trate de cuadrar la cita con las personas que están asistiendo a la campaña. Eso le permitirá a usted, mi apreciado predicador, saber que a quien usted va a visitar serán personas que están interesadas porque están asistiendo a la campaña. Número 7. Preocúpese por los bautismos. Número 8, dé un buen testimonio. Número 9, no trabaje solo, pero si le tocara trabajar solo, trate de hacerse de un equipo. Número 4, maneje un temario o serie de conferencia. Número 5, recuerde usar un tono de voz adecuado. Número 6, mis apreciados, trate de usar las ilustraciones de manera acorde y base su prédica no en ilustraciones, sino en la Biblia. Entendiendo esto, yo quisiera entonces decirle a ustedes que cuando le toque el evangelismo público, predique con seguridad. Tenga la confianza que Dios le ha llamado usted. Tenga la confianza que usted es el instrumento, el embajador, que hay personas allí en ese salón en ese lugar de reunión, esperando la palabra de nuestro Dios. Y usted es el enviado de nuestro Dios para esas personas. Sea puntual. Trate de conocer al público y de adaptar sus sermones. Y recuerde, mi apreciado, que el evangelismo público, Dios de manera muy especial, lo ha dejado para poder ganar a otros para Cristo. Es por eso, mis apreciados, que a mí me gustaría que usted recuerde que hay cosas que nosotros necesitamos hacer y esas que nosotros necesitamos hacer, no nadie las va a hacer por nosotros. Es por eso que debemos tener una preparación de la iglesia, debemos tener una preparación del terreno y debemos nosotros, si nos toca predicar, prepararnos espiritualmente. Es por eso que el evangelismo público es importante para esta iglesia y usted y yo formamos parte de ese evangelismo porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. ¿Quiere usted formar parte de este evangelismo público? Si le tocará hacerlo, entonces hágalo confiado de que Dios le está dirigiendo a usted. Que Dios le bendiga poderosamente.